Vender es ayudar. Embajadores de marca, conoce qué es. activo 1059. Hola hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast del programa de negocios digitales. saben el podcast en el que pues nos encanta? No es de negocios digital. Mil disculpas que vean este. <ríe> siempre se nos queda el, el nombre anterior. Es LinkedIn Pro Activo y hoy estamos un jueves más jueves 14 de octubre del 2022 en nuestro segmento de ventas vamos a hablar. ¿Por qué deberíamos pensar que ayudar es vender? Y antes de estar pensando en qué vas a vender, deberías pensar cómo vas a ayudar. Así que de eso se trata el día de hoy. Por eso queremos hacerles dos cordiales invitaciones. Bueno, la primera ustedes ya saben. Tenemos montada una masterclass que está grabada en la cual en 25 minutos te comentamos nuestra metodología para atraer potenciales clientes calificados de manera recurrente sin publicidad en LinkedIn. Así que si estás interesado, si esto te viene bien, si quieres atender a nuevos profesionales, si quieres estás dentro de una empresa y tú clientes de otra empresa, pues te viene genial. Echarle un vistazo a slash mentorías, ¿no? No, me miento, slash masterclass, cateman.com slash masterclass. Bueno, lo que pasa es que, ¿por qué les quiero hacer esta reflexión? Y es que cuando nosotros nos enfocamos en en las ventas, ¿no es cierto?, en las metas de pronto de la empresa, vamos directamente a las metas de facturación, ¿cuáles son esos importantes?, de hecho, es súper importante para el negocio el tema de la facturación, ¿no? pero normalmente a veces nos quedamos solo enfocados en los números, ¿no? en las ventas, en la rentabilidad, y dejamos de lado los intereses, las necesidades, los deseos que tienen las otras personas. Y cuando estaba yo con mi mentor, ella me lanzó esta pregunta, me dice, ¿qué puedes regalar hoy a tus clientes?, pero, genuinamente, Katia, ¿qué puedes regalar hoy? Entonces, claro, lo primero que se me vino a la venta digo, bueno, yo ya genero contenido todos los días con el podcast, ofreciendo valor, eh, he montado algunos e-books eh, e descargables, tengo la masterclass gratuita, que, lo, que la pueden revisar, pero... Hay una reflexión muy importante y es que cuando uno quiere escalar un negocio, también debe estar dispuesto a dar más. Y entonces pensé, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y después he de confesar que la respuesta no vino de manera rápida a mi mente. no Pero cuando uno reflexiona eh, y se pone en tiempo en decir, bueno, a ver, ¿cómo ayudo a ese potencial cliente de manera genuina? Eh, y yo me puse en todos estos casi un año en el cual estamos ya volcados eh, y enfocados a marketing y ventas, negocios dentro de LinkedIn. He tenido la oportunidad y desde aquí un saludo cordial a Paul, que fue uno de los primeros que confió en mí y que me preguntó esta necesidad. no Mira, Katia, eh, yo ahora no tengo... Eh, la manera de cómo llegar a los nuevos clientes, las cosas han cambiado, ya no están en la oficina, ya no funciona el teléfono, el telemarketing, estas cosas ya no funcionan, ¿cómo hago? ¿qué hago? Este, ¿cómo me puedes ayudar? Entonces, claro, yo comencé a investigar, a indagar y claro, entré en el gran mundo de LinkedIn, pero ¿a qué te rizo yo esto? Es que eh, cuando nosotros ya ponemos un escenario puntual, nos ponemos en la piel del cliente y decimos, a ver, en este caso está... Eh, Paul, con estos, eh, eh, estas dudas, estos problemas que tienen el día a día de cómo hacer llegar sus proyectos que él tenía, aterrizamos esa realidad y lo combinamos con los conocimientos que uno tiene, ¿no? Y las habilidades de decir, a ver, como yo, todo lo que yo conozco, esto, ¿cómo yo le ayudaría puntualmente para que en este caso, el ejemplo de, eh, de que pusimos, de Paul sea eh, y le ayude estos conocimientos y estas estrategias para que ya pueda captar eh, sus prospectos que tenga ese acercamiento para brindarles sus proyectos, eh, ofrecerles esos proyectos, pero ya no como él venía haciendo, ¿no? Con, la, con métodos que cada vez le iban funcionando, ¿no? Que decía que sí, yo le visito a la secretaria, voy, me acerco, esto demora unos tres meses y todo lo demás, ¿no? Entonces, Ahí es cuando eh, eh, cuajan las cosas y este mismo ejercicio que hice con Paul, hice con muchos otros profesionales que a lo largo de este tiempo he tenido la oportunidad de, eh, de asesorar, de reunirme, de escuchar sus inquietudes sí, por temas de presupuesto, de tiempo, que no les ha funcionado antes las cosas, en fin. Entonces ahí es cuando dije, mira, todo este conocimiento que ya nosotros lo damos, ¿por qué no lo regalamos? Y ahí es cuando nació el concepto de embajadores de marca. Y es que iniciamos el día de hoy, jueves, con una formación intensiva de cuatro horas en la que les contamos todo nuestro sistema, metodologías para potenciar esa marca y atraer clientes dentro de LinkedIn. Fueron cuatro horas intensas donde estos embajadores que ya nos mostraron que tenían esa inquietud, esa duda, ese, ese interés de saber cómo trabajar esto de manera efectiva en LinkedIn, les regalamos, así que este fue el primer entrenamiento, estamos realmente muy agradecidos y con grandes satisfacciones porque estos embajadores alucinaron, terminaron felices con muchas preguntas y agradecidos por todo el valor que les entregamos, así que te hago esta cordial invitación porque sé que del otro lado el podcast también está aumentando en escuchas y si donde sea que me estás escuchando, por favor, eh, sé nuestro embajador de marcas. Si realmente quieres aprender esta metodología dentro de LinkedIn, esta formación de cuatro horas te va a abrir los ojos y sobre todo van a venir múltiples beneficios para los embajadores para el próximo centro de formación que vamos a lanzar en el 2023. Así que katemancom slash embajadores pueden acceder y nada. Si tienen más dudas, de pronto, o si no encuentran el enlace, cualquier cosa, eh, contáctenme por el eh, LinkedIn, por los mensajes, y que me encantará saber de ustedes. Así que, sin más, les deseo un excelente jueves. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para rematar la semana con el videoblog de Katia, donde les cuento más sobre el centro de formación. Se les quiere mucho. Chao, chao.